Vamos con otra información que es la que le tocaba a Liz. Ya Neto ya se quilló la que era novia de Neymar, habló. Digo la que era novia de Maluma. Cuidado y si no bloquea. Ustedes la, dijeron, to, to, to, me, me bloqueó Santiago Matías. Me bloqueó, te bloqueó, lo ¿no? bloqueó Santiago Matías, <risa> que tú le mandó mucho fuego. <risa> eh, Santiago cumpleaños, hablé con él. Y me bloqueó y fue de regalo de cumpleaños. <risa> de regalo de cumpleaños te dije. Me bloqueó. <risa> Miren ahí la dama, la seria. la que le entonces ella dijo ella ya o sabe como que la gente la estaban viendo la muchacha como la chapeadora que chapeó a se metió con yo con la bendiga es muy, muy hermosa ella sabroso entonces está bonita dicen que ella le pegó cuerno a maluma con neymar con el futbolista también el millonario pero ella dice así dice ella me estaban volviendo loca locas, unos, unos fanáticos. Algunos de ellos estaban locos y me mandaban hasta amenazas de muerte. Y no hice nada malo. Todavía no pongo el video porque estoy leyendo. O sea, todavía no pongo el video porque después el copyright, por favor. Ya, gracias, gracias. Amenazas de muerte y no hice nada malo. No está bien que te, eh, que te acosen en las redes, dice ella. O sea, que ella no hizo nada malo, según ella. No hay na, eh, mala onda entre nosotros, entre Maluma y... Claro, tú lo vas a decir así porque le puedes ir palo dado, pero ahora debo enfocarme en mí y en mi trabajo de chapear. Eh, ya anunció, eh, ya anunció eh, un tema eh, muy sexy y, y que me encanta, dice ella. O sea, va a, va a ser cantante ahora, bueno y no quieren una nueva relación, no ¿quién va a tener una relación contigo mía esa pues, fama? Eh, vamos a ver ahora el video donde ella habla, tú sabes, ahora sí, vamos pero a es ver bonita, la verdad, bonita, Hoy, eh. oh, dos, no, tú, dale ahí. ¿Qué pasó? Sí, well, you... Yo no sé, pero yo como que la veo muy contentica para Ay, decir que, que está Dios sufriendo de que, que acoso y ataque, Ay. Dios mío, eh. hmm. Esa muchacha no sabe lo que está diciendo. <ríe> Ahora es que la gente le va a dar confunda. Sí. Ahora es que los fanáticos de Maluma te van a dar. No, dije que, ¿eh? que Porque si tú ya estabas en un sitio, por ejemplo, como triste, con lágrimas. Y diciendo, di mira, trabido, está los fanáticos. Jugando, como fan... jugando, con el pobre ¿Sabe eh? ¿Sabe lo, Maluma. sabe lo que hiciste? Dios mío, ¿Que se qué gozó? mala. Se gozó ahí, eh, se gozó. La, eh? la risita eh? de ella no era buena. No, no, ¿eh? que ¿todio? nada. tú era muy media contentica ahí. <ríe> media contentita ahí de lo Ay, que favour. hizo. Ya, de Flaco. No, no, hombre, flaco. Y con el pelo. <muchas> que no le para, que no le paran a nada. No, pero mueres donde pinga sí. Porque la mujer tiene una psicología. Todo se lo mete el inglés Cuando, también. Oye, ¿tú o sea, para que no lo no la jodan mucho. No la olvidan, no mucho. ¿no? Latino. Pues bueno, miren, cuando una mujer hace su, su bellaquería, te vienen con esa psicología como que todo está bien, todo está nítido y eso. Sí, ¿eh? que me están acusando, me están ¿eh? acusando. Y me que están que acusando. Oye, ¿cómo tú vas a decir que te están acusando ¿Cómo está la risa? Pues, con una fraticada como la de Maluma? Porque hay gente que, que de la presión tan grande, muchachos. Cierran la cuenta. Yo no me acuerdo de una vez de Justin Bieber, creo que fue, que subió una foto con la novia y la gente se la encontró fea y le dieron pila a la muchacha por no, el día. Y él tuvo que, que, que salir a defenderla. ¿Tú crees que eso es tín fácil? Tim que, Maluma no es fácil. Maluma. Qué afectada te ves. Ay, ay, qué, ay qué Qué, qué, qué, afectada, dolor, qué, qué dolor. dolor, No, no, siento un dolor. No, no pudo seguir la entrevista ya, porque... Dolor, <ríe> tiene un dolor, mira. la lágrima. Ay, no, hombre, malo. Y Son eso que Maluma mira. tiene un avión, yo que tengo un CG. ¿A dónde vamos a parar, Jehová? Con este mundo, este mundo. ¿eh? Sí, a ver, tú no que crees que tiene algo, sí. eh. No, la feminista eh, no dice nada con eso. No, ahí no hay nada. Bellaniri. No. Ahora, eh, eh, eh. Atención, Bellaniri. No, bro, mira, si bien ha sido él que le pega cuernos. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. ay. O Se desgraciado. Los hombres. So oye, tú, los hombres no sirven. Y si la entrevista oye, lo que va a decir ahora. Ay, oye. no, que la gente malinterpretó. Y es mujer, ella puede hacer lo que ella oye. quiere, libre. Si le, le entrevistan... cuando es ella? Oye, si le han pagar cuerno a ella y le entrevistan... Yo no sé qué hacer. Estoy pagando psicólogo. Estoy pagando psicólogo carísimo en España. No sé qué hacer, porque él me lo hizo. Mira, la perrita está flaca. <risa> la perrita está flaca, se está muriendo. ya lo siente también. Sí, sí. Dios mío, ¿qué voy a hacer? Las mujeres sí. son manipuladoras. Ya yo no puedo trabajar, no puedo salir. No puedo salir, la gente reci... me señala. Y, y ahorita vienen con una demanda, porque siempre con una demanda. De que eh, No sé. Voy al voy, voy supermercado <risa> Si no, mira, me señala ¿ah? <risa> y yo no, no sé qué hacer, que hablen con él, la familia me llama. ¿sí? Ahora te voy a decir una cosa. la cosa. E Estas mujeres poppy son un caso. Mira cómo sí. ellas manejan la cosa. Las mujeres poppy, mira, son un caso. Imagínense ustedes que hubiera sido... Che, diga, sí, una... Chedi. Oye, eh, yo eso me, es, eso eh, es. Eh, él me daba oye. Oye, oye. oye si sí. versión, eh, novio de Maluma, eh. versión, versión guaguaguá, RD. Eh, él me oye, él me sonaba, me daba gol para ante los tigres. Y yo eso no le iba a coger a Evan acá. Oh. Por eso es que hay muerte. Y no me daba nada. Oye, no me daba nada <risa> para la comida. ¿Tienes? Oye, tiene. Se le cuidaba de mí <risa> Oye, sí, ¿tú cuidaba. sabes cómo me dice a mi mami Jordan? Sí. Yo no me voy a eso. Yo que quería beber. Yo quería salir a beber y él decía que no. no, y no me Usted me ya. entiende, doña, ¿cómo es? No. La que carne débil. De me, <ríe> ¿Sí me viene con la carne de bebé. Sí. Ay, la carne de bebé Tú sabes, la carne bebé. Y, él, y él, él me picó <ríe> adelante. ¿usted entiende? Y tú sabes que yo soy la mami Jordan. Así es, no, no. Sí, porque si ha sido así, o sea, un guau guau guau. Esto es lo Ya tú sabes. Dime de flow. I'm not the best at the game, I'm